historia de polter que si es que me cuenten de un pinche oxo se quedan pendejas se quedan bien pendejas con esto aquí se debe aparecer la niña la mamá el papá la abuela La criminología es una ciencia y la criminalística es otra. La criminología estudia básicamente el comportamiento, la psicología o la psique del hombre delincuente. Es decir, es lo que hacen en el reclusorio para determinar qué razones lo llevan a delinquir, qué razones psicosociales lo llevan a delinquir con el objetivo de reinsertarlo en la sociedad. Hace un tiempo, ya había grabado un video justo aquí. Se escuchaba la risa de una niña. Ahorita ustedes acaban de ver qué fue lo, lo que sucedió. Solo que pues la vez pasada que... Que había grabado me habían cerrado la puerta. Ahora fue algo, algo diferente. Este, antes aquí había sido un, un internado y pues, con varias personas con las que platiqué pues me dijeron que probablemente algo podía haber ahí, algo podía seguir ahí. Vieron, se movieron las, las escobas. Este, estoy completamente solo son aproximadamente las nueve de la mañana y pues otra vez al igual que la, la vez pasada se ha escuchado esa risa que les estoy platicando este la verdad no sé qué que sea esto que se escucha o de qué es de lo que se trata no sé si, si debo ir a sumarme estoy completamente solo no sé si debo asumarme, me da miedo porque la verdad no sé si si lo que vaya a ver pues me vaya a gustar o no entonces pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video eh, no, ya no me voy a meter, la vez pasada sí me había ido a sumar. Pero yo creo que esta vez no. y su esposa Vicky, pues aquí está la prueba de, de, del crisito, del cristo del corazón que, que late, vean entonces nadie lo está tocando, yo no lo estoy moviendo y aquí están las pruebas de los sabores que, que ha hecho Si tienes o conoces algún video paranormal, mándamelo a mi correo arroba, gmail, punto com o directamente a mi WhatsApp más 521 7226 47 86 Y sígueme en todas mis redes sociales como arroba, oxlacastro. Nos vemos en la siguiente compila. No te pierdas la siguiente compilación paranormal.